Quiero que ahora prestes atención Te voy a escribir algo desde el corazón Es sobre este sentimiento ese que es muy serio Ese que a veces ni siquiera yo lo entiendo Pues yo te amo, formas parte de mi vida Siento que puedes comprender todo aquí Gracias a ti, en mi vida hay alegría Gracias a ti, yo vuelvo a sonreír tengo tantas cosas que decirte y son, son demasiadas, demasiadas Que no lo explico ni siquiera en una semana. semana Si pudiera hacer algo para que de ti no me vaya Ten por seguro que pondría todas mis ganas Tal vez tenga defectos, tal vez algunos serios Pero has demostrado que, que nunca importó eso Tal vez a muchos les demuestre un cierto amor Pero tú eres a quien amo con todo mi corazón Ahora siento que me puedes odiar Que por mi estupidez algo más llegué a pasar Lo sé el día que te vayas pensaré, duele más olvidar que despedirse por siempre Tu gran apoyo siempre te voy a agradecer, no olvidaré todo lo que hiciste para complacer Los momentos de nuestra felicidad se quedan en mi corazón, regresa por favor Tal vez nos enojemos, tal vez hasta peleemos, tal vez ni siquiera ya no nos hablemos yo siempre te amaré, eso recuérdalo bien Dice que pronto te rendirás de soportar mi alma El corazón quiere cosas que no puede soportar Los momentos no se eligen menos la felicidad Caigo en los recuerdos, esos buenos momentos En los que hablábamos y, y nos, nos íbamos riendo De que tal vez, cosas ya muy alocadas Pero, pero por ti me arriesgo, eres todo lo que tengo Supongo que de por sí, un día te cansarás de mí Pero nunca lo dudes, siempre, siempre estaré, estaré para, para ti Tal vez sea posible que no muera el, el sentimiento, sentimiento Es difícil olvidar si pasamos por buenos momentos. momentos Ahora yo te digo por favor perdóname amor Eres, Eres todo, todo corazón, corazón, no te vayas por favor Ahora siento que me puedes odiar Que por mi estupidez algo más llegué a pasar Lo sé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 Ni me salía la, la letra y bueno, se pudo dar esto y ya queda opinión de ustedes si está bueno o no. Espero que lo hayan disfrutado. El de la instrumental obviamente va a estar en la descripción, la pueden escuchar, es muy linda la instrumental. Y bueno, con la letra hay otra historia aparte. Esta letra me la escribió hace mucho tiempo una persona que todavía quiero con todo mi corazón. Que la, no la quiero sino que la amo, la amo directamente. Y bueno, yo simplemente la adapté. Y, y la usé para la canción no como motivo para robarla ni lucrarme de eso obviamente la letra básicamente es de ella no no me pertenece nada la verdad muchísimas gracias cuando me escribió fue muy lindo de su parte cada vez que la recuerdo bueno tengo esos sentimientos en, en ella así que nada yo solamente la adapté pero todos los créditos es para ella bueno y si me está escuchando que la quiero con todo en mi corazón la extraño mucho y que bueno Espero que el destino nos pueda cruzar una vez más en el futuro. Si quieren ver solamente la canción, solamente quieren escuchar la canción, voy a subir un video acá, va a estar acá arribita, va a haber un video, donde solamente va a estar la canción y saco toda esta parte. Muchísimas gracias por ver el video y nada. Un beso grande a todos. Suscríbanse, denle like y comenten qué les pareció la canción. Y si quieren más canciones así eh, hechas por mí o adaptadas por mí en realidad porque... Nada de esto originalmente mío, solamente la gana de cantarla. Y bueno, nos veremos en un próximo video. Se me queda mucho. Hasta luego.